Cámara de Seguridad captó el momento cuando varios desaprensivos cargaron con a Juárez de una residencia en el sector Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las imágenes muestran a los individuos desplazándose por una calle cargando con los objetos sustraídos de la mencionada casa. El robo se produjo en la residencia de la señora Esther Urbano, ubicada en el sector Mamá Tingó de esa localidad. Robaron muchas cosas porque fue un robo de gran magnitud. Te puede describir los artículos que me robaron? Pues claro, me robaron una lato valorada en 40 mil pesos, 30 mil pesos del negocio, una cama con un abanico, un, un perfume, varios pantalones, varias zapatillas, varios zapatos, seis obras de arte valoradas en 5 mil pesos cada obra de arte, dos blovers, dos tenazas, muchísimas cosas más, muchas cosas. Eso fue en Vista al Valle, en el barrio Mamatingo. Eh, hace un mes. ¿Y sabe cuál es el Pues claro, son, son varios. ¿Y Algunos de ellos. Eh, José Luis Martínez José Luis, dicen... ¿Está detenido? ¿Está detenido? Eh, Sí, está detenido, lo agarraron anoche, espero que hagan justicia que no lo suelten, que cumplan con lo que hizo. Y las demás personas que están involucradas, que también prestan por favor. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco